Habla por primera vez en un medio de comunicación La tía de Camila Holmes Dice esto No, no se puede recomponer el vínculo ¿Te sorprendió que esté con Tini? No me hagas hablar del tema Te lo pido por favor Pero, está bien, como tía Quizás no fue la... ¿Cómo que te parece como tía? Como si... Un si, poco si desprolijo lo, y No me hagas hablar del tema No quiero hablar, en serio No me hagas hablar del tema No quiero hablar, en serio Pero fue desprolijo eso Lo dijiste vos Sí Y vos lo, con la cabeza lo afirmaste. Lo dijiste vos. Falló algo en la comunicación, quizás, más que nada por los hijos que tienen en común. Lo dijiste vos. comparezco <risas> oh, que soy de tu familia, ¿eh? Bueno, ustedes saben más que nosotros a veces, te digo que sorprenden. No, no, bueno, pero la verdad yo te quiero agradecer este momento y en primer lugar como tía de Camila Holmes. La quiero un montón. Sí. Sufrió mucho. Te pregunto, acá no lo digo yo. Y sí. sí. sí lo vieron. Entonces uno banaliza todo pero no, no ve la persona.